tarde, pero que yo espero que usted me la procese y que sea la primera, si fuera tan amable, porque es muy importante para concientizar sobre lo que está pasando aquí. Y... Yo conversaba hoy, teníamos una reunión con el, el general de la plaza, general Sena Roja, el coronel difó que está de vuelta con nosotros, el coronel Cerradifo, gracias a Dios, como inspector regional. Creo que eh, rectificaron, y eso es de sabio, rectificar a tiempo, el jefe de la policía, amigo nuestro. Fíjense que él asumió la dirección de la policía, ni siquiera iba a saludarlo. Y iremos a saludarlo muy pronto. Por primera vez digo esto. Y el general Edward... Pues, fructifica eh, bien, en general, Cena Roja tiene un gran equipo y está haciendo un gran trabajo de manera silente, calladita, sin escándalo, sin buscar protagonismo ni cámara, porque es un hombre que no le gusta ni siquiera hablar en público y que estado en casi todos los departamentos de investigación de la Policía Nacional. Son es muy importante Es un gran investigador y, y es un hombre que está haciendo un trabajo para nosotros descansar en paz del crimen organizado, del tráfico de estupefacientes, de los atracadores y de toda esta gente que se aprovecha en medio de la pandemia, del toque de queda, de la escasez de personal. Ahora hay que aprovechar este operativo de Navidad se refuerzan pues, los diferentes centros regionales de la Policía Nacional y los diferentes comandos o los comandos regionales. Entonces yo quería felicitarlo. El gran trabajo que los derechos humanos están haciendo, nada, a la policía y ojalá que todos estemos pensando en esto, porque donde menos ustedes se imaginan aquí en este pueblo se están cosiendo aves. pero este servidor muy pronto le voy a estar porque yo creo que aquí tenemos que, que desnudar a los corruptos y muy pronto yo le estaré hablando de algunas cosas que pasan desapercibidas ahí. Y de unos trabajos de investigación que vengo haciendo durante varios meses. Tengo un año ya cayéndole a esto detrás. Y hemos organizado un trabajo que lo va a dejar a ustedes sorprendido. Pero por primera vez nosotros tenemos que causar golpe de efecto en contra del crimen organizado. Que no puede seguir. Un cuñado delincuente... Atormentando sí. la tranquilidad de los que vivimos en esta provincia de Guardia en el país. Buenas noches. Buenas noches. ¿eh? Sí, dígame. Sí. Por ahí te tengo, te tengo un secreto y te lo voy a decir ahí en voz baja para que nadie lo escuche. Entre tú y yo aquí, calladito. Hay gente de esta provincia que va a ser llamado por el pesca, que ha acumulado muchos cuartos durante los gobiernos de Danilo y de Lionel. y que lo van a llamar. Hoy no se lo diga nadie. Y tú sabes más que yo quién son. Te atreve a decirlo. Ay, me cerró. Se asusta, tú te das cuenta que no cualquiera se atreve a, de a decir eso. Entonces, eh, yo voy a poner un ejemplo antes de pasar las informaciones de hoy. Aquí hay muchos puntos de drogas que ahí en el populoso rabo de Chivo han sido intervenidos. Y sacado de circulación por esta gestión del general Senador. Y todo el mundo en este pueblo sabe que las imágenes que recorrieron el mundo de un grupo de mozalbetes, metralladoras en mano, estaban luchando por la dirección y posesión de puntos de droga de Carlos y y todo el mundo sabe que ya lo mataron y de otra persona en ese mismo lugar. No, no puedo dar detalle del lugar exacto, porque cuando tú das detalle, mi querido director de planta, después te pueden interrogar a ti de si ah, Usted sabe que todo es de ese punto. Venga para que me dé la información. Entonces yo no soy ningún pendejo, pero sí vamos a destapar aquí y a decir las cosas como son muy pronto para beneficio de este pueblo todo el mundo habló y atacó al general mira que los puntos de droga están acabando agarraron un grupo, le consiguieron las armas, los sometieron a la acción de la justicia ahorita lo libera, no es porque los criminales aquí no sé cómo que rápido consiguen garantías económicas y van para la calle y cómo que nuestro ministerio público nunca conoce ni sabe nada, yo no sé para qué está ahí, para, si es para investigar y representan a la sociedad, debieran dejar eso si nada más están ahí para conceder garantías económicas al crimen organizado, dejen eso Ahora, un hombre serio que agarran por una mascarilla, se le hace un expediente, lo someten y caramba. ¿Y cómo es que estos delincuentes consiguen estar en la calle tan fácil? La policía hace su trabajo, entonces la justicia lo suelta. Tenemos que comenzar a hablar y decir las cosas como son. Eso lo voy a decir yo después. Es más, yo en un momentito voy a llamar al general para que sea el mismo y que diga. A eso de las ocho, yo lo voy a llamar. Creo que de esta información. ¿Qué está haciendo por este pueblo calladito? Ustedes sabían que ciertos grupos estaban convocando una huelga para el martes. Eso no se puede permitir, mis amigos del bloque de Organizaciones Populares de la zona norte. No se puede eso ahora. En época de Navidad, en tiempo de Adviento, en época de pandemia, de crisis económica, una huelga. Entonces ustedes se van a poner como el falco que tanto critican. Llamar una huelga. ¿Qué pasa autoridad? No hay autoridad en este municipio. ¿verdad? Dígame, senador, ¿qué pasa con usted? Alcalde, gobernadora, ¿a reunirse con su grupo? ¿A ¿Acabar eso? No se puede permitir ahora. En esta época, huirga, ¿qué es eso? Hay que ver bien quiénes son los que quieren este pueblo. Ten cuidado. Cuidado. Mucho cuidadito que vamos a hablar inglés y español aquí. Y poner los puntos sobre las IES. ¿Quiénes son los que quieren el desarrollo? ¿Quiénes, quiénes son los que quieren que San Francisco de Macorís avance? Que hay gente que se lava la mano como Poncio Pilato, pero vamos a poder a, a quitar las caretas y las caras, como decía Narcisazo. Se pueden tener dos caras. La carita y la careta. Y hay hombres y mujeres que se prestan a la desfachatez de servir, de servir al Dios al diablo al mismo tiempo. Cuidado con eso. Buenas noches. Me avisa. ¿Tú querías opinar algo? Sí, vamos a poner. Dígame. Eh, respecto a ese tema de las drogas, ¿sabes que este país está.? Hace unos días estaba disputando un punto ahí, el trabajo de Chivo, conocer los tiroteos. Entonces usted como una persona comunicador y eso, que no tiene ningún tipo de enemigo, manéjese con esos temas. Si la policía no va a hablar, o sea, la policía tiene miedo de hablar de eso, imagínense uno como un civil. No es la policía que va a hablar, no soy yo. Pero gracias. Te agradezco esa preocupación genuina. Y qué bueno que me lo dijiste, para que no vayan a pensar que, son que que yo voy a hablar. No, no, es la policía que va a ir dando los informes a través de las relaciones públicas y de los hechos que yo... El mismo general, ustedes escucharán esta noche. Va a dar a conocer muchas operaciones que está haciendo la policía, pero que la gente no conoce. Y que nosotros tenemos que darla a conocer sin ningún tipo de miedo a la policía que la va a informar. No, yo yo no sé nada de eso. Ustedes saben que yo, yo respeto tanto. Yo respeto... Yo respeto los puntos de droga, déjame poner esto aquí. Yo respeto los puntos de droga, porque es un tema y el narcotráfico que nadie va a poder en este país con eso. Y el que ha hablado, lo mandan a matar. Yo no sé nada de eso. Pero la policía va a dar a conocer lo que está haciendo y los trabajos que, que está realizando. Y entonces hay que prestarle atención a eso. Y que cualquier trabajo que se haga para el beneficio de nuestro país, sobre todo de la provincia de Duarte, el municipio cabecera, hay que apoyar.